En una labor conjunta, la Policía Nacional, el Ministerio Público y comunitarios del municipio de Angelina, en la provincia Sánchez Ramírez, Cotuí, derribaron e incendiaron una gasucha en las que antisociales supuestamente se dedicaban a la venta de sustancias prohibidas. Con la policía y la fiscalía a quemar un punto de droga que vinieron e implantaron unos macorizanos aquí, los que hoy están presos. Y quieren venir plantar unos pichoncitos que andan por ahí bolicheando en un motore. Y hemos venido a decidido a quemarlo y a tumbarlo con la ciudadanía aquí hoy. Así que lo vamos a quemar ahora mismo. El operativo se llevó a cabo en horas de la tarde del domingo, encabezado por el coronel José Francisco de la Cruz Mercedes y los magistrados de la Fiscalía de Cotuí, así mismo como también enlaces de las distintas juntas de vecinos de la provincia. En cámara José Tifá para NTN, Joanny Cordero.